Hola, soy Emilio Márquez y hoy quiero definiros Networking, que son todas aquellas habilidades sociales que ponemos en práctica para mejorar nuestro empleo, eh, conseguir proveedores, en solucionar cualquier problema de la empresa, eh, adquirir nuevos clientes. El Networking se debe practicar tanto online como offline y el objetivo es crear relaciones profesionales de confianza. Para practicar un buen Networking hay que conseguir visibilidad, practicar generosidad, diálogo, ser proactivos y, como os incido específicamente, especialmente conseguir la confianza de aquellos con los que nos relacionamos. Espero que esta definición os haya gustado y por favor un like más uno y compartir os lo agradezco. Comentarios a este vídeo y cualquier otra sugerencia que queráis hacerme. Seguimos en redes sociales. Un saludo y hasta. El